Esto es lo que te pasa por haber matado a CJ y al tío gilipollas. Pero déjenme salir, ustedes no se saldrán con la suya. ustedes van a morir por mis manos, por la culpa de CJ y el tío gilipollas casi muero, y escuche de un vaya, que eso era una trampa para acabar conmigo ya que... a de ya, el edificio explotará, Smoke vamos. Smoke vamos. Ok, chau Almendra. Hola Benja, soy yo Franco. Gracias, ok. Chao. 7, 6, 5, 4, 1, oh, no. 3, 2, 1. Me vengaré. Lo voy a matar.